Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy resolveremos la duda acerca de qué pasó con Hasbin Hotel. ¿Fue cancelada o acaso Geluba vos tomó su lugar? Acompáñame a descubrirlo en este video. Todo comienza en el año 2014 cuando una joven Viviene Mendrano publica en su canal de YouTube su primer corto animado titulado Timber, el cual se llevó a cabo como tesis de grado en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. El magnífico recibimiento que obtuvo dicho corto de la mano de una pequeña fanbase que ya venía cosechando desde el año 2012 con los cómics de su fobia, le valieron un reconocimiento dentro del mundo de la animación indie. Reconocimiento que esto usaría a su favor en el año 2017 cuando anunció la apertura de un Patreon, el cual tenía la finalidad de ayudarla a financiar sus futuros proyectos de animación, entre los cuales se encontraba una serie animada llamada Hasbin Hotel, de la cual ya se habían dejado ver algunos pequeños detalles, como el cast de algunas voces o pequeñas pruebas de animación desde el año 2015. Con el anuncio del Patreon, el enfoque de BC Pop se hizo claro ya que esta comenzó a publicar teasers, animatics, speed paintings, el tráiler oficial e incluso el tema musical Inside of Every Demon is a Rainbow, tema insignia del episodio piloto. Es así que el 28 de octubre del año 2019 finalmente sale a la luz el tan esperado piloto de Hasbin Hotel, representando un rotundo éxito para la creadora y marcando lo que parecía ser el inicio de una gran serie. Sin embargo, los planes cambiarían de manera abrupta, generando en los fanáticos un sinfín de dudas e interrogantes que llevarían a la creadora a un punto de presión tal que tuvo que lanzar un comunicado para defenderse de los incesantes ataques en redes sociales. Pero para entender por qué sucedió todo esto, tenemos que hablar primero de Geluba Boss. El 25 de noviembre de 2019 ve la luz el episodio piloto de Geluva Boss, la cual fungiría como una serie spin-off de Hasbin Hotel. Si bien esto fue algo que en su momento causó extrañeza por parte del fandom, estos acabaron recibiendo la serie con el mejor de los ánimos. Sin embargo, el amor por Hasbin era infinitamente superior, lo que efectivamente causó un increíble revuelo en redes sociales cuando Busy Pop anuncia el lanzamiento de una serie completa de Geluba Boss. A ver, a ver, ¿qué pasó? Esto reavivó la para ese entonces ya creciente inconformidad del fandom, el cual sentía que Vivienne estaba dejando de lado el proyecto de Hasbin para darle paso a Geluba Boss. Dicha inconformidad siguió creciendo ante la falta de un anuncio que aclarase la situación y terminó de estallar el 31 de octubre de 2020 cuando la serie comenzó a transmitirse de manera oficial, con su primer episodio titulado Murder Family. Este estallido ocurrió a pesar de que la propia Vivienne hubiese anunciado en agosto de 2020 la alianza con la empresa cinematográfica estadounidense A24 para la producción de Hasbin Hotel. Y es que para los fanáticos no tenía sentido que si el proyecto de Hasbin llevaba más tiempo en preparación y ya se contaba con un acuerdo para su producción, que Luba Boss hubiese conseguido salir mucho antes. Esto tiene varias posibilidades y aquí te pido que prestes mucha atención. Realizar un piloto es una tarea que demora mucho tiempo, recursos y esfuerzos. Por lo que podemos entender que si el piloto de Geluva fue publicado un mes después del piloto de Hasbin Hotel, es de lógica asumir que se produjeron prácticamente en simultáneo. ¿Qué nos dice esto? Que ya se tenía previsto que ambas series naciesen prácticamente al mismo tiempo. Lo que nos lleva a asumir que si Geluva Boss consiguió ser una serie completa antes que Hasbin, no fue por sustitución, sino por ambición. Me explico, el proyecto de Hasbin Hotel tiene sus orígenes en el año 2015 según sabemos, y en gran medida el Patreon se creó para soportear dicha serie. Esto deja ver que la ambición de BC siempre ha sido que Hasbin sea una serie en toda la norma. No una serie web, sino una serie que pueda transmitirse en alguna cadena de televisión o servicio de streaming. De ahí que firmase este acuerdo con la productora A24. Pero siendo así, algunos preguntarán, ¿por qué no hemos visto actualizaciones de los nuevos episodios? Porque esto ya no es un proyecto de BC Pop, los derechos de la serie ahora los tiene una productora. Que ya que tocamos el tema, una productora se encarga de realizar un piloto que posteriormente es llevado a cadenas de televisión y servicios de streaming, como una muestra del trabajo realizado por dicha empresa en pro de la serie en cuestión. Esto para que entiendan por qué el piloto que está en YouTube no puede ser el que se presente a las potenciales cadenas de difusión. Y es que sí. A24 no es una cadena de televisión, la labor de esta empresa es producir un nuevo piloto e intentar venderlo a alguna empresa que sí se especialice en la difusión. Para que el punto quede más claro, hablemos del caso de Olan Rogers. Él, al igual que Busy, producía pilotos de sus series, sin embargo, este tuvo la oportunidad de ser contactado por Conan O'Brien comediante y presentador de televisión de Estados Unidos que tiene un late show en TBS. A diferencia de BC, Olan fue llevado por Conan directamente a TBS, aprovechando su poder e influencia. Es por esto que Olan no tuvo que ceder los derechos a una productora para la realización de un nuevo piloto y posterior venta a medios. Y aún teniendo toda esta ventaja, el primer anuncio de que TBS había aprobado la realización de una serie se dio en 2017, y casi un año después se anunció su salida en una convención. Y por si cabe aclararlo aún más, aún con los contactos y poder que posee actualmente Olam, este dejó ver a través de su Instagram una serie de teasers de una nueva serie llamada The Lions Blaze. Y ya hace más de un año de eso y aún no se cuenta con mayor información. Y si esto no les basta, también pueden verlo reflejado en el caso de Villanos, del cual tenemos un video en este mismo canal. Lo que quiero dejar claro con esto es que producir una serie completa es difícil, requiere de un sinnúmero de complejos pasos y aprobaciones que demoran en darse. El mundo de la producción animada no es un mundo simple, si cuentas con el dinero suficiente, puedes sacar una webserie sin mayor problema. Pero es totalmente diferente en medios, ya que aquí se involucran un sinnúmero de elementos más complejos y burocráticos. Ahora, teniendo toda esta información, es fácil comprender el comunicado emitido por BC Pop en marzo de 2021 comunicado en el que se puede ver cómo esta acabó sucumbiendo ante la enorme olada de hate que había estado recibiendo de parte de la gente que asumió que esta había dejado su proyecto más grande. Y es que sí, puede que Vici no haya aportado lo necesario para esclarecer todo este caso antes de que la bola de nieve fuese más grande, pero lo cierto es que el hate fue desproporcionado porque se basó en cosas que el fandom asumió. Pensando que crear una serie es algo simple y que esta solo le había dado la espalda a todas las personas que la llevaron a donde está ahora. Lo que nos lleva a responder la pregunta ¿Qué pasó con Hasbin Hotel? Bueno, lo cierto es que no está ni cancelada ni aprobada, así como tampoco está en producción. Deben entender que hasta que una cadena de televisión o servicio de streaming no la apruebe, nada de esto comenzará realmente. Lo más seguro es que A24 ya tenga el piloto listo y lo esté enviando como propuesta, pero de momento es posible que o ninguna cadena ha aceptado o se está en negociaciones. En ambos casos, BC, por contrato no podría tener permiso de hablar sobre ello, por lo cual nos corresponde ser pacientes y esperar a que Vivienne anuncie la aprobación del piloto para la creación de una de las series más esperadas por todos nosotros, Hasbin Hotel. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que puedes ver más contenido sobre cartoons dentro de este canal. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y dejar tu like. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.